Bueno, bienvenidos a todos aquí a estas entrevistas con estereofónica.com. A nosotros nos encanta apoyar el talento en la industria musical y hoy tenemos unos invitados increíbles porque bueno, inicialmente vamos a estamos ya en esta semana hermosa de la Semana Santa y por otro lado una canción que llega perfecto en estos tiempos de incertidumbre, de miedos, de ansiedad, con un mensaje de aliento y de esperanza espectacular. Eh, encabezado por Héctor Todo, que es cantaductor católico, colombiano, que por más de 21 años ha tenido una carrera exitosísima y ha sido parte de personalidades eh, de este ámbito católico, así que bienvenido Héctor. A esta entrevista, un gusto para nosotros tenerte aquí, y al igual que a Mauri, quien es un cantautor cubano con una trayectoria internacional también increíble, nominado al Grammy, ganador de Onda en España, recibió un Grammy Latino por mejor álbum Latino, así que bienvenidos. Chicos. Muchas gracias, muchas gracias. Arrancamos con esta canción espectacular a Jesús. Que the en I've got to eres la razón por la que For vivo I'm sí, estoy If I'm sí, estoy if I'm here, if I'm here, if I'm mi refugio en te ir de En cada rincón Siempre estás conmigo Me entiendes la mano Cuando estoy perdido Porque se va el miedo cuando tú me abrazas mi alma encuentra abrigo Y en la noche oscura Quédate conmigo Porque tú me abrazas Mi alma encuentra abrigo y En todo momento Quiero estar contigo y En todo momento en espectacular, en serio que amé esa canción, eh, la melodía, escuchar la, la, la guitarra, las voces, es espectacular, de una u otra manera, todos hemos sentido como un espacio en el que nos hace falta como esa fe de creer, y, y es una canción que llega perfecto en esta semana, entonces, felicitaciones, sencillo, que es maravillosa esa canción. Y bueno, cuéntenos un poquito de este proceso de composición, porque bueno, están también apoyados por Andrés Castro, que es un compositor, productor muy reconocido, que ha estado apoyando a grandes artistas en el ámbito musical a nivel internacional. Entonces, cuéntenos un poquito de, de esta composición. Bueno, Maritza eh, una canción que eh, que pues eh, a Mauri la había escrito eh, haciendo un homenaje a Jesús de Nazaret en su gran estilo eh, de, de cantautor de mensaje de pop y pues he tenido la, la, la gran bendición de, de participar aportando en algunas letras algunos versos de la canción eh, y, y creo que está, está escrita de una manera muy, muy cercana a, a la vida que tenemos cotidiana a una experiencia individual eh, que todos tenemos ese momento de encuentro con, con Dios en algún momento lo vamos a tener o lo estamos teniendo o lo hemos tenido y qué linda conversación íntima con Dios fíjate una persona habla clama eh, expresa los días, las noches, las alegrías, las tristezas y bueno, pues se, se sumó con, con un gran productor como tú lo has dicho, Andrés, y ese es el resultado, creo que ha sido un resultado muy lindo, muy, muy bello en todos los sentidos, en cuanto a su contenido, a su calidad musical, como es el estilo de Mauri y la calidad también de, de producción, como, como Andrés Castro realiza todo, así que de verdad muy contento de poder participar junto a Mauri en, este, en esta canción. Por ejemplo, Mauri, tú siempre has tenido una gran facilidad en componer primero la música y luego desarrollar el texto, teniendo tu guitarra como este instrumento principal. ¿Para esta canción fue de la misma manera como surgió esa inspiración para, para esta canción? Bueno, eh, a veces eh, primero el texto y después música, a veces al revés, a veces viene todo junto, es una, es una locura. Eh, y entonces eh, esta canción eh, o sea, salió de, de mi alma. O sea, yo quería escribir de una que para mí es eh, una de las cosas más grandes que existe. Y eh, pues no recuerdo, yo creo que fue primero el texto en este caso. ¿no? Pero bueno, después eh, me junté con, con Héctor. Nos juntamos eh, de manera cibernética <risa> y hemos escrito me siento muy muy orgulloso y le agradezco a Héctor por haber puesto eso, esos versos eh, maravillosos y entonces pues bueno eh, después nos juntamos con Andrés Castro que es un mega el crack de la producción y entonces pues salió esta maravilla eh, la grabamos hace Héctor desde Bogotá yo grabé aquí eh, la batería la pusieron en Los Ángeles, tengo entendido. Masterizaron en Los Ángeles. Es una producción eh, universal. <ríe> y entonces, pues sí. ha salido esta, esta maravilla dedicada a, a Jesús, de, nuestra, de nuestras almas. No, y lo bueno de la tecnología, porque todo, desde diferentes ámbitos se hace como esta conexión tan increíble. Por ejemplo, eso que mencionaba también de Andrés, que lleva 13 Grammys latinos, 2 Grammys anglos. Entonces, un, los tres es un gran trípode para haber compuesto esta canción. Además que es, es, hablan también como este, de estar contigo, ¿no? Estar con Jesús cuando, cuando no hay fe, cuando sentimos que, que estamos aislados. ¿Será que me olvido? Entonces son, son letras muy, muy lindas y que hace parte pues, de este nuevo trabajo discográfico de Tiempo de Amar que va a salir en eh, próximamente ya para, para el otro año, ¿no? Sí, esa, esa es la idea, la idea es publicar el álbum completo, pues no sabemos todavía lo que pueda pasar, estamos esperando la evolución de todo esto que estamos viviendo, pero tenemos un objetivo que sea en abril del 2021, el tiempo se pasa rápido, fíjate que hace un año, no sé, cuando estábamos en enero, por allá escuchábamos que en el otro lado del mundo, en, en otro continente muy lejano había algo que estaba haciendo daño, luego pasó a Italia, luego a España, en un momento, y de pronto estábamos encerrados todos, ¿y hasta cuándo? Y mira, ya ha pasado más de un año y aquí estamos, así que el tiempo se pasa muy rápido hay que vivir el momento intensamente, cada momento. Entonces estamos sí. no solamente planeando eh, eh, publicar este álbum, sino hacer, hacer un concierto, cada día que pasa eh, es, estoy con, con el, con, enfocado totalmente a, a, que, a hacer un gran concierto con Amauri, la eh, poder lanzar este álbum con ese gran concierto y un concierto sinfónico, he hablado con la sinfónica, con la filarmónica varios de los músicos trabajan conmigo, yo tengo un cuarteto de cuerdas que anda conmigo para arriba y para abajo son integrantes de la filarmónica y otros de la sinfónica, músicos de, de allí y ya habíamos tenido todo estructurado para un concierto sinfónico pero ahora que es, se suma Mauri eh, le he dicho que, que en el concierto él haga su gran presentación con sus temas nuevos, con todo lo que él tiene y con los éxitos que Colombia conoce. Y pues nosotros también tengamos esa participación donde podamos a cantarle a Dios y cantar juntos con Amaury en el concierto. No, pero eso suena increíble. O sea, en serio que... Queremos ver eso muy pronto además con las simfóricas, ¿sí? o sea, eso va a estar espectacular. Además que nos diste un abrebocas también desde el año pasado con Me levantarás, que eh, junto a Andrés CP hicieron un homenaje a las víctimas del COVID, que también pues en, en estos tiempos que ha sido súper difícil y ahora con A Jesús entonces... Nos va a encantar esto y a Mauri, pues también porque te hemos visto componiendo para una infinidad de artistas y verte también como en, en este ámbito también eh, católico con estos mensajes tan lindos, eh, es una sorpresa en parte y pues es un gusto verte también en, en este tipo de, de melodías y letras. No, eh, mira, en, en, mi, en, mi, a ver, en mi música... Yo estaba recordando, Héctor, una canción que yo escribí, que se llama Es Amor. En mi, en mi música siempre ha habido referencias a, a, a, a Dios y a Jesús. Sobre todo a Dios. La canción dice está es amor. Hay una palabra que viene del padre, viene de la madre, viene del amigo. Hay una palabra que viene de Dios. Esa palabra llena de misterio, poderosamente alidará en tu pecho, e iluminará tu vida como un sol. Es amor, que siempre llega sin pedir permiso, pone tu mundo a punto del delirio, de una manera sobrenatural. Y entonces la, la, en una parte hace referencia a Jesús. Pero, pero bueno, eh, en esta, esta canción que... mándame eso a ah, por favor. Porque me dejaste loco con eso. Oh, seguro, seguro. Esta canción... No, eh, la puedes volver a repetir. Qué pena, Marisa, se puede? Por favor, claro. qué pena, Mauri ¿Puedes volver dice, a cantar eso que acabas de sonar? ¿Te acabas de cantar? Dice, como dice al principio... Hay, hay tiempo, ¿no? Porque ya yo creo que esto se está <risa> Dice... Hay una palabra que viene del padre Viene de la madre, viene del amigo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 lo más hermoso, amor, es lo divino. Puedes volar directo al paraíso cuando hay amor. No puedes escapar. Yo solo quiero amor. Yo solo I quiero see. amor. Para cantar en las mañanas. Para sentir la paz del alma. Yo solo quiero amor. Yo solo quiero amor. Oh, oh. Solo quiero amor. Jesús, el sacrificio, sentir amor es lo divino, yo solo quiero amor. Hermosa. También una canción que genera también, cuando solo escucharla, esa paz al alma que mencionas, está espectacular. No, muchas gracias. No, está... Tenemos que grabar. No, no, no, el... que, pero por favor, quede loco, oye. No, no sabía que era la de Miami, que estaban con las luces encendidas. Oh, ya, yeah. no, no era esta canción. Era otra, pero bueno. Qué eh. La Maritza, queda uno aquí con el corazón como sí, tocado, ¿no? ¿no? Oh, gracias, gracias, sí, sí, gracias. sí, es espectacular. Por ejemplo, a ti Héctor, eh, esos mensajes que también te llegan de la gente, no porque tuviste un evento espectacular en el, eh, y hermoso en 2017, al estar junto a Fanny Lou en lo que hubo aquí en el Simón Bolívar cuando llegó el Papa, que fue un evento frente a millones de personas, y tú que le has cantado, has tenido en América como en Europa, tener el acercamiento con diferentes tipos de públicos. ¿Cuáles son los miedos o cuál es esa percepción que tiene la gente con este tipo de música? ¿Qué es lo que normalmente te dicen la audiencia con los mensajes? Creo okay. que a uno hay periodistas que le hacen, o comunicadores que le hacen preguntas, pero hay periodistas que le hacen a uno buenas preguntas. Qué pena contigo, pero esta es una muy buena pregunta, que finalmente ese es nuestro objetivo, es que a través de la música eh, pase algo, sucedan cosas, pero cosas buenas. Cuando la gente se acerca, la gran satisfacción de escribirle, por ejemplo, a Dios es saber que la vida de un ser humano puede cambiar para bien en algún momento. Este, eh, empecé este trabajo católico en las cárceles, puntualmente en la cárcel del Callao, en Lima, Perú. Recuerdo muy bien esa primera entrada, en el 2006, 1.500 reclusos de máxima seguridad en un patio donde hay 11.000 reclusos, había cadena perpetua, una tarima donde no había ninguna, eh, ninguna cosa rara, sencillito un sonido, pero empecé a ver una banderita de Colombia y dediqué no voy a ir a esa canción a alguien de Colombia 200, 220 claro, los hermanos colombianos estaban aquí padeciendo una, una situación muy difícil allá en Perú, la justicia es dura y cuando salí de ese concierto de ese momento oramos luego hicimos el rosario los gritos de la gente gracias, gracias, gracias, vuelve gracias, gracias, la fe Decían, recibimos a Dios. Yo nunca se me olvidan esos gritos. La verdad que me costó mucho trabajo, ¿verdad? No. Sí. No, y lo, lo que tú mencionas es verdad, porque pues son espacios, una cosa es un concierto y otra cosa es estar frente a personas que están eh, como en. Libres de esa libertad, digo, pues ausentas de esa libertad y que tienen mucho, mmm, como, peso de, de situaciones muy difíciles. Y escuchar este tipo de música te deja ir, como, un poco eh, frente a esto tan difícil que están pasando. Y es hermoso lo que has generado con tu música a personas que se sienten tan, como, con tanto sí, con, con mucho dolor en su corazón porque no, no van a volver a ver a sus seres queridos. Y de pronto una canción les llega del alma, les llega de Dios, les llega por lo menos a tener un soplo de esperanza, algo de felicidad, un minuto aunque sea. Por ejemplo, recuerdo de allí pasamos a un hospital de niños con cáncer. En Miami estaba, en Miami visitaba a los niños con cáncer en los hospitales, a uno por los corredores con la guitarra. Y de pronto un niño le sonríe, un niño ya pues calvito, sin pelo, eh, sin, sin pestañas, sin cejas y con la sonrisa, yo no entiendo por cómo están felices y están felices y nunca se, hay cosas que a uno nunca en la vida se lo un niño me decía que él quería ser el centro delantero del Real Madrid ¿no? y, y, y por dentro pensaba pero, pero en qué momento, se estaba muriendo, ya le quedaban días de vida pero ese niño por ejemplo, ese niño nunca se me olvida me enseñó a no perder la fe no importa, aquí estoy y, y, y, y tengo la certeza de que eso va a pasar seguramente en el cielo pasó pero, pero te enseñan, te hablan los, los más necesitados, y llegar con tu guitarra darle la sonrisa a un niño, a un recluso, eh, a un privado de la libertad, eh, o a la gente en un, en un, en una, en un estadio, y que te, te digan gracias, mira, por esa canción mi vida cambió. Está pasando con la canción de Amauro. Llevamos tres días en promoción, y la cantidad de mensajes que he recibido internos, porque yo tengo chats internos de personas de comunidades, de, me dicen, mira, esta canción no la he dejado de escuchar, ¿no? llevo horas escuchándola, algo pasó en mi corazón ya, eso pagó la boleta eso ya es suficiente saber que esta canción transformó la vida de un ser humano Gracias por compartirnos esas, esas wow. experiencias y tan lindas palabras por ejemplo, a ti a Mauri ¿cuál ha sido de esos mensajes o enseñanzas que, que te ha dejado la audiencia tu público al escuchar estas lindas melodías? No, eh, o sea, yo, yo veo a a Héctor ahora emocionado con esas eh, vivencias sí, y yo, yo recuerdo, ¿sabes? uno siempre tiene muchas experiencias de diferentes encuentros con diferentes públicos, ¿no? cuando uno cuando hemos ido a, la, a las teletones ¿sabes? que te llevan a, a los hospitales y uno ve eh, niños eh, personas con, con, con enfermedades eh, tremendas es una cosa una cosa tremenda las cosas que uno vive a través de la música yo le agradezco a Dios le agradezco por la vida ante todo y le agradezco por todo, todas las cosas lindas y las experiencias duras eh, por las cuales uno ha pasado porque lo forjan a uno no cada, cada, cada día. Y entonces son cosas que eh, enriquecen el alma de uno y, y le dan lecciones a uno de todo tipo. Eso que te pasó a ti con el niño que quería ser delantero del, del Real Madrid. So, esas cosas eh, forjan el, el alma de uno eh, día con día. Y la música te da oportunidad de, de ir por ahí, conocer a personas de, de, de todo tipo. Eso es una cosa maravillosa. Sí, no, y muchísimas gracias eh, por este espacio, por poder conocer un poco más de esta canción tan hermosa que es A Jesús, para que ustedes la escuchen en las diferentes plataformas. Es un video también muy lindo. Eh, el tema de la familia no en, estos, en esta semana tan importante eh, gracias Héctor gracias a Mauri por este espacio gracias eh, a ti, gracias a ti. Y es una canción maravillosa eh, eso que ustedes mencionan es muy cierto se deja uno llevar por, por las melodías y por esta letra tan linda es pues una invitación eh, para que escuchen a Jesús Maritza gracias qué lindo espacio sabes muy bonito estar acá contigo muy bonito, de verdad, muchas gracias, un abrazo muy especial, de te bendiga, tengo entendido que muchos jóvenes escuchan este espacio, ¿verdad? Sí, así es, tenemos un grupo bastante variado, pero sí hay mucho joven adolescente que también es... Bueno, pues importante que ellos reciban un buen mensaje, la juventud necesita recibir buenos mensajes, así que de verdad, gracias por permitirnos estar aquí con ustedes. No ya ustedes, por ser parte de Mauri también, eh, pues, sus letras eh, inspiran y llenan de mucha motivación. Entonces, eh, los dos, un, un mensajito para que escuchen la canción y que estén conectados con esta entrevista estereofónica.com. Sí. Eh. Bueno, esta canción eh, se llama A Jesús. Está en todas las plataformas digitales, es un dúo, eh, a Mauri, es un servidor, y Héctor Tobo, de Colombia. Eh, es una canción que es alabanza a Jesús, un mensaje de esperanza, de, de resurrección en este momento tan difícil por el cual estamos pasando todos, sin excepción, y entonces pues se la recomendamos de corazón. Muchísimas gracias chicos, que terminen de pasar un excelente día maravilloso y mil bendiciones con esta canción tan linda que tiene que llegar a todos los rincones para llenar de esperanza y mensajes hermosos a las personas. Gracias, Marisa. Dios te bendiga. Un abrazo. Muchas gracias. Amén.